Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras haber estado probando durante 50 horas el juego de Why of the Hunter, hoy estralgo el lance de mi primer Wapiti nivel 5 estrellas. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! <risa> Llevo un rato aquí esperando en el, en el puesto elevado. Tenemos ahí un grupo de guapiti. El aire no nos afecta puesto que viene para nosotros. Y no nos mira, ahí tenemos un nivel 5 estrellas. Un nivel 5 estrellas. Normalmente me he dedicado a matar animales bajitos para subir la genética. Vaya, mira, se nos esconde ahí. Hay que tener en cuenta en este juego. Que si tú matas los animales maduros con peor puntuación, los que tienen mejor puntuación se van a, a quedar y entonces en la próxima generación van a tener mejor genética. No disparéis a las hembras porque si matáis muchas hembras os vais a quedar sin sin animales puesto que no paren, así que vamos a ver si se nos sale este animal que está ahí en el rebaño... ¿Veis el aire? No, no, no nos afecta si el aire fuera, para ellos se habían espantado, porque la de verdad es que se espantan enseguida. Escuchamos las llamadas hay ahí. ahí tenemos a nuestro animal, pero no tengo tiro, tengo otro, me no sé, parece este nivel 4, detrás, delante. sé que nos queda como mirando. Vamos a ver, no queremos hacer ruido, a ver si podemos coger a nuestro animal. Venga, muévete un poquito, que estás delante y no tengo tiro. Ahora, ahora, ya tengo tiro, ya tengo tiro. Vamos a ver. Se nos ha quedado bien. Respiramos y disparamos. Ese animal le hemos dado el corazón. Ha caído muerto, ha caído muerto. Ya están huyendo todos los animales. ¿Veis cómo, cómo huyen? A ver si puedo hacer otro lance a otro animal. A ver, aquí se nos queda... no no me da tiempo, no me da tiempo a ver aquellos que van por allí y ahí se, se ha quedado medio medio tonto en el agua a ver, no pues mira, vamos a bajar vamos a bajar aquí del puesto le damos a la E, que es complicadito subir y bajar, tenemos que que interactuar con, con la E no podemos bajar de un salto, aunque yo creo que si bajáramos un salto nos haríamos daño. Y ahora vamos a, a recoger nuestro animal. Recargamos. Vamos a ver si puedo hacer algún otro lance. Mira, ahí tenemos uno. Voy a intentarlo. A ver. Mira, he fallado, no tenía bien calibrado a la distancia y ese animal ha salido huyendo. Así que no, no, voy a hacer eso. Vamos a recoger nuestro guapití o el Del nivel 5 estrellas a ver qué puntuación nos arroja Madre mía, qué cornamenta tiene ¿Veis el sangrado lleno de burbujas? Eso significa que le hemos dado en el corazón Bueno, pues nos vamos a, a poner para una foto Vamos al, al modo foto Damos al botón derecho y avanzamos ahora nos giramos un poquito y ya estamos en para la foto vamos a centrarla y vamos a presionar F12 y nos saldrá nuestra, nuestra foto ya tenemos nuestra foto salimos del, del modo foto le damos a continuar y vamos a ver ya la puntuación de nuestro animal madre mía veis un impacto en el corazón le hemos impactado bien de la puntuación, 5 estrellas en las dos categorías, madre mía con un 1.29 de genética esto hubiera sido un buen semental pero bueno este va a estar para para el pabellón, vamos a ver otra vez el impacto muy bien, veis como ha entrado por el pulmón y le ha pegado en el, en el corazón ha sido un, un muy buen disparo vamos a ver la caza 417 moneditas nos darían y tenemos 415 de puntuación del trofeo, pero este va, lo vamos a, a disecar, ya les voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde he venido, me ha costado desde, desde ese que tenemos campamento, he ido bajando por esta zona, siguiendo los caminos hasta llegar aquí y todavía me falta por descubrir eh, todo lo demás, así que voy a montar el